los nombres ¿no? de cada cosa pero bueno les voy contando en esta estas son plantas de tabaco que tienen eh, distintos estados eh, adulto y ninfal de tupiocoris cucurbitaceus que es una chinche predadora especialmente de moscas blancas eh, fíjense sobre las hojas van a ver espolvoreados huevitos de totroga Ah, bueno estamos tratando Tratamos, eh, pero sí. Bueno, eh, huevos de, de citotroga que es lo que les damos para que se alimenten. Después acá adelante hay eh, dos plantitas muy chiquititas de pimiento, pero si dan vuelta a la hoja van a poder ver los pulgones eh, momificados, o sea eh, pulgones son misuspértices parasitados por Apidius Colemani. Y acá dentro de la bandejita, esta en un tubito están los adultos. Para los que no los conocen, para que tengan idea de cómo son. Después, acá en esta bandeja hay hojas también de pimiento atacadas por mosca blanca y están parasitadas. Son las van, eh, por encancia formosa. Van a ver las ninfas negras, o sea, en la encancia formosa ya en el estado de pupa. Y en estos tubitos les puse los adultos para los que no los, con, no, no los conocen que son muy chiquititos este, bueno, también para que los vean pero estos si no se acercan no los van a poder ver en estos dos frascos hay eh, tricograma el que les mostré yo en el esquema van a ver que adentro hay tarjetas con huevos de este otro, una más oscura que es la que tiene los huevos ya parasitados y donde de hecho entre ayer y hoy empezaron a mercer los adultos los adultos los van a ver caminando todo por acá por el frasco son muy chiquitos se tienen que acercar tendría que haber mejor luz no acá para que los vean eso que se mueve bueno y, y fíjense que además de la tarjeta con huevos más oscuros hay una tarjeta con huevos más, más claros que son huevos que este, se los pusimos para que vuelvan a parasitarlos y también este, sin y si lo miran a la luz van a ver que hay muchos parasitoides posados arriba de sus huevos. Bueno, después en estos dos frascos hay eh, parasitoides de mosca de la fruta, de Acasmimorfa longicaudata. Este, yo acá les traje, que después lo hacemos porque necesito las dos manos yo: eh, eh, dieta con larva de Seratitis capitata para mostrarles cómo eh, se arma lo que es una unidad de oviposición y bueno, se coloca acá boca abajo y, y las hembras lo parasitan pero eso lo hago todo. bueno, después acá tienen frascos con este hoyo que les traje dos frascos con adultos y dos frascos con larvas ya... Eh, grande. Los, los frascos de abajo tienen los adultos y la, los de arriba tienen las ninfas del quinto estable, cuarto quinto estado. Después, acá hay dos tubos con eh, crisopa: una es crisopa eh, externa y la otra es una crisopa de todavía no sabemos bien qué especie eh, es. Esto, en estos tubos, nosotros ponemos los adultos y en un papel encerado que es en donde ponen los huevos que también si los miran de cerca van a poder ver los huevos ¿no? pedunculados, todos este, puestos sobre el papel de cinta. Y esta especie, esta otra crisopa que no, todavía no sabemos bien la especie, también van a poder ver los huevos y ponen los huevos eh, como en ramilletes de huevos en estas. Y acá en estas dos bandejas y las aves van a ver las larvas de, de las crisopas con huevos de trova, que es lo que le damos alimento. Y este es los traje de porque es un bicho muy lindo, se lo traje en realidad, porque es una chinche, es un redúbido, que lo encontramos parasitando, una compañera mía, eh, parasitando chinche del eucalipto, nada no que ver con tomate y con pimiento, pues se lo traje porque me, me gustó. Acá hay una pareja de adultos y acá hay distintos estados ninfales, lo que van a ver es que... Pusimos una, una larvita para que coman, porque esto es un predador que caza al acecho, ¿no? Necesita una, una presa móvil, si no, no se alimenta. Este, Acá hay uno, por ejemplo, que está, está comiendo. ¿Ya? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Silvia. Bueno,